Y dime qué puedo hacer si no hay nada entre los dos Si esto se acabó Y sé que no es sencillo decirlo, pero alguien tiene que hacerlo Aunque no quieras perder lo que hay entre los dos que gritarnos a la cara cuando el tiempo no se para Quiere ver si no se para, pero Él no decide lo que vives, no me llamas ni me escribes Sin mentirme, solo dime con miradas que no Que tú no quieres es alivia mi sufrimiento Que ya no puedo más si tú no quieres más Me duele si lo no intento, dices que no y yo reviento Eres mi calma y mi tormento, duele ver que no te vas ¿Por qué Ver que lo que hago es para unir este lazo que ya está a punto de reventar Si no me quieres, ¿qué hago aquí? Me lo pregunto a diario Mientras grito con odio que hoy te amo más Si tú no das el paso, pienso que es para quedarte Reproches por abrazos, miento y me voy a otra parte Insultos y reclamos, mentimos y no nos vamos No sé a qué estamos jugando, ya es hora de alejarme Ya no pido más, ya no quiero más De lo que me das, este es el final Te amo pero me amo más, mientes y te vas Estás pero es deprimente, Hablas de un por siempre, cuando siempre es jamás Cuando se trata de ti, todo se torna en mi contra Por eso le pongo fin, mas yo no me voy con otra Sabemos que esto duele, aunque ya no me quieres La rutina hiere y nos miente, porque poco aporta Y que importa arreglar la situación Si en su momento no lo hicimos, menos lo haremos hoy Prometimos no dañarnos, pero en esta ocasión Ambos nos lastimamos y por eso hoy me voy no me digas nada, solo quédate callada Nunca fui lo que buscabas, no fuiste quien yo pensaba Todo esto lastimaba, si antes no dijiste nada Hoy no espero una palabra de tu boca Y no me hagas creer que estás loca Terminamos y no funcionó, pero en esta ocasión Tengo la vocación para decir adiós Ambos tenemos un corazón de roca, equivocada. Será distinto a las anteriores Se acabó, ya no diré más No fuimos los mejores ¿En qué momento nos perdimos? y no somos ni la tercera parte De lo que fuimos Y dime qué puedo hacer Si no hay nada entre los dos Si esto se acabó Y sé que no es sencillo decirlo